Bueno, yo creo que esa es una de las claves, eh, una de las claves, yo creo que es una de las estrategias, eh, me atrevo a decirlo, eh, que no solamente el movimiento afrodescendiente debe utilizar, sino todos los movimientos, porque realmente eh, vivimos en una, en una, en una sociedad eh, que es eh, definitivamente es multicultural, eh, eh, hay diversidad de ideas, diversidad de pensamiento y cada eh, área o sector tiene diferente, percibe... Eh, las cosas de, de distintas maneras. Entonces, definitivamente que es un trabajo con los gobiernos, pero si este trabajo, los gobiernos no sienten que esto es necesario o que esto ocupa eh, la opinión pública, o que no es importante para la opinión pública, definitivamente que no vamos a, a lograr los mismos resultados, eh, los resultados que estamos esperando. Yo creo que encaminar no solamente a sensibilizar a las personas afrodescendientes, sino sensibilizar a todos los sectores. Sensibilizar a jóvenes, sensibilizar a ancianos, sensibilizar a, a mujeres y sensibilizar a otros sectores como el LGBT, eh, sectores, el sector empresarial, que también tiene una responsabilidad fuerte y que no solamente tiene que ir a, a temas ambientales, y hay otros temas que son muy populares que sabemos que son de alguna manera populistas sino tocar los temas que realmente afectan en el día a día, del día en nuestro día a día y que de alguna manera eh, generan eh, inquietud e insatisfacción en la sociedad en general creo que hay que ir más adentro y hay que involucrar a las personas no solamente a las personas que no son responsables de la situación sino a las personas que también son responsables pero que no se ven a sí mismas como tales eh, la experiencia que estamos teniendo con las organizaciones indígenas eh, hay iniciativas de trabajo con, por lo menos los jóvenes, eh, hemos iniciado desde el 2007 trabajo con los jóvenes indígenas eh, y creo que la experiencia ha sido muy positiva, muy positiva porque nosotros hemos aprendido muchísimo de la historia de las movilizaciones eh, eh, que han tenido eh, los indígenas en general y cómo los jóvenes indígenas, que antes no eran, no, el ser joven indígena no era un tema tan... E importante, un tema que, que para ellos mismos o sea, representaba eh, algo eh, creo que sustancial en el tema de la lucha, sino que todos los, los indígenas tienen la costumbre de luchar de forma colectiva pero eh, poco a poco los jóvenes indígenas están participando como tales en los distintos espacios y la experiencia que, estamos teni que han tenido por lo menos los jóvenes afrodescendientes con los jóvenes indígenas creo que ha sido eh, definitivamente enriquecedora y que, se fue, y que poco a poco se ha ido reproduciendo con otros sectores eh, sectores que trabajan en el tema de salud sexual y reproductiva eh, jóvenes que trabajan en el tema de desarrollo económico, desarrollo social poco a poco nos hemos ido integrando y nos los acreedimientos de alguna manera nos sentimos más cómodos con esto por la experiencia que estuvimos trabajando con la juventud indígena definitivamente